Sembrarte es una iniciativa de dos mujeres artistas y campesinas de acá de la localidad de Puyén, eh, que somos Marcelina Villegas y Gaby Cova, la que habla, eh, motivadas por, por, por la preocupación de, de, de todos los incendios que, que sufrimos en estos últimos años en acá en la comarca, sobre todo en el lugar donde vivimos, donde se ha perdido muchísimo, muchísimo bosque con toda su diversidad bueno, por eso nosotras empezamos con esta idea, hace ya tres años que estamos trabajando lentamente en esto la idea es juntar en la época de cosecha eh, semillas de eh, eh, árboles, arbustos y pastos nativos ya estamos armando las bolitas de las especies que hemos juntado y en mayo la idea es tirarlas en una avioneta, desde, tirarlas desde la avioneta arriba de los bosques quemados en cada de las zonas. ¡Ah, ¿qué ahí está, ahí está, está, ahí está, ahí está, ¡Vamos! está, ahí está,